¡Hola estudiantes de SAISD! ¡Es hora de... ¡Echarle ganas! ¡Woo! Prepárense porque SAISD Jumpstart está a punto de comenzar. Jumpstart es una forma divertida de seguir aprendiendo y prepararse para el nuevo año escolar. Vengan a clases con maestros y amigos del 19 al 30 de julio. Exploren nuevos temas como cine, STEM, lenguaje dual, ciberdeportes, codificación, artes visuales, atletismo y más. Jumpstart es gratis y está abierto a todos los estudiantes de SAISD. Así es que inscríbanse hoy.